Bien, pues de ver, de, después de haber visto las notaciones de conjuntos, vamos a continuar ahora con conjuntos numéricos e intervalos de la recta real. Conjuntos numéricos como por ejemplo los números naturales que ya hemos, han aparecido varias veces, se denota por esta N mayúscula, eh, y mirad que ahí he puesto que empieza en el 1. Y a veces, y no os asustéis por eso, pues hay matemáticos que también incluyen el cero en el conjunto de los números naturales y por lo tanto os podéis encontrar con libros, con apuntes, incluso yo mismo, que a veces eh, utilizo una u otra de los convenios, ¿no? Y pues podéis encontrar con que los números naturales pues empiezan en el cero, 1 2 3 etcétera, ¿no? En este caso, cuando el cero sí que se considera un número natural, eh, cuando se quiere trabajar específicamente con los números naturales positivos, pues entonces se denotan con el n estrellita, que esa estrellita quiere decir que se ha eliminado precisamente el cero. Y no os preocupéis, ya digo, porque esto es un hecho muy común, que en diferentes áreas de las matemáticas se utilizan diferentes convenios. Lo único que hay que hacer es saber en cada momento qué convenio es el que se está utilizando. Bien, Continuamos con conjuntos numéricos, los enteros eh, denotados por esta Z, que es cuando también están los negativos, los números racionales, que es los que Pitágoras consideraba que eh, todo el universo se podía explicar con ellos, p partido por q, donde p y q son números enteros y q, el denominador, siempre es distinto de cero, pero ya vimos que con ellos solos pues no se podía, eh, por ejemplo, medir la diagonal del cuadrado de lado unidad y por lo tanto pues hay otros números y todos estos pues ya son los números reales como esa raíz de 2, raíz de 3, el pi o el número e, todos estos son números reales eh, y que no son racionales y por último también tendríamos los números complejos a los cuales dedicaremos el último de los, de los módulos. Bien, para Pensar en la recta real, lo que es conveniente y es lo que yo siempre hago es pensar en una recta continua, las eh, eh, rayas que aparecen a izquierda y derecha, quiere decir que esa raya es infinita, donde ahí está el cero, donde están los naturales y también los negativos, es decir, donde están los eh, enteros y donde están también los racionales, como por ejemplo el 1 medio, 25 partido por 7, y también están los eh, números reales no racionales, raíz de 2, pi, etcétera, ¿no? Y todo esto es un continuo, es una recta continua. Si queremos denotar el conjunto de números reales que están entre dos valores, por ejemplo, este que hemos dibujado aquí entre menos 1 y 3, pues se utiliza la notación esta de intervalos, ¿no? El intervalo cerrado [a, b] son los números reales tales, tal que son mayores iguales que A y menores iguales que B. Bien, en particular el que he dibujado aquí es el intervalo cerrado menos 1, 3. ¿Cuántos elementos tiene el menos 1, 3? Un error común es pensar solo en los eh, enteros que aparecen ahí dibujados y que por lo tanto solo está el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, solo hay cinco elementos. No, hay infinitos elementos. Ahí están todos los racionales también que están ahí y todos los irracionales también. Bien, intervalos, además del intervalo cerrado, pues hay el intervalo abierto, cuando ya estas desigualdades las pides estrictas, o abierto por un lado o por el otro, o están también los intervalos no acotados en eh, donde solo se pide la condición de que el número real sea menor o igual que b, o por el otro lado mayor o igual que un valor a, o también los intervalos eh, no acotados, pero abiertos por el otro lado, ¿no? ¿De acuerdo? Pregunta eh, de notación, ¿tiene sentido escribir intervalo abierto menos infinito infinito? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese, esa notación? Quiere decir que ahí no estás poniendo ninguna condición, son los números reales sin ninguna condición más. Por lo tanto, ¿qué conjunto es ese? Es el conjunto de los números reales y por tanto no tiene sentido escribir este intervalo de esa manera, sino que directamente hay que escribir el conjunto de los números reales. De la misma manera, ¿tiene sentido escribir el intervalo cerrado a y a como límite, eh, como, sí, como límite inferior y superior? ¿Qué quiere decir? eso? son los números reales que son mayores iguales que a y menores iguales que a también. Por lo tanto, ¿cuál es ese número? En el caso del intervalo cerrado 1, 1, pues es simplemente ese 1, por lo tanto, tampoco hay que escribir intervalo cerrado AA, sino directamente el conjunto formado por el único número, el 1. Y si en lugar de ser un intervalo cerrado AA, lo dejamos abierto por un lado, ¿tiene sentido escribir esto? ¿Qué conjunto sería ahora en este caso el abierto por la izquierda en el 1 y cerrado eh, por la derecha, pero también en el 1? Serían los números reales mayores estrictamente que 1, pero menores iguales que 1. No hay ninguno que verifique eso, por lo tanto es el conjunto vacío.